Buenas noches a todas, a todos. Encantado de que estéis ahí siguiéndonos, un programa más. En esta ocasión nuestro, nuestro programa va a consistir en presentar el número 101 de la revista Libre Pensamiento, que tiene un dossier cuyo título es Nuevos y viejos escenarios de la división social del trabajo. Históricamente hemos asistido a la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y esa división ha sido una división clasista, puesto que la clase trabajadora mayoritariamente se ha adscrito o la han adscrito a ese trabajo manual, siempre peor pagado, con menos derechos, eh, sin responsabilidad en, en el proceso productivo, sin expectativas de mejora, frente a la clase intelectual, al trabajo intelectual, eh, con una mayor formación, con una mayor preparación científica, pero en muchas ocasiones también al servicio del poder. Ese, ese, ese desclasamiento que se ha producido pues lo hemos sufrido en los últimos siglos. En los tiempos actuales mmm, estamos asistiendo a una transformación de lo que son la estructuración del mundo del trabajo, y previsiblemente, o con toda garantía, esa reestructuración está significando cambios en esta división histórica entre mundo trabajo manual y trabajo intelectual. Sobre qué cambios se están produciendo en el mundo laboral y, y qué efectos tiene sobre... ...sobre esta división clasista del trabajo... ...es de lo que vamos a tratar hoy... ...de lo que trata este dosier... Eh, ...y centrándonos, pues bueno... ...que está ocurriendo en las sociedades capitalistas... ...o de capitalismo de Estado... ...y también poco un intentando ver las alternativas... ...que tendría eso, esa división... Eh, ...o esa superación en, en lo que sería el mundo libertario... ...pues como digo, como siempre... Mmm, ...para ilustrarnos en el debate... ...y e introducirnos en el mismo... Contamos en el plató con dos personas que han colaborado en, con artículos en este dossier y como consecuencia de la pandemia pues también contamos con tres personas que van a intervenir a través de videoconferencia, que ya os lo iremos presentando, así como una entrevista. Os paso a presentaros las dos personas que nos acompañan en este momento en, en el plató. A mi derecha está Paco Marcellán, ya lo conocí de ocasiones anteriores, es... Eh, eh, un histórico militante del anarcosindicalismo, participó de los años 70 en la reconstrucción de la CNT en Aragón y bueno su trabajo profesional es catedrático de matemáticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Es una persona entrañable para el libre pensamiento porque forma parte de su, de su consejo de redacción desde, desde prácticamente los orígenes, hace ya más de 30 años. Por tanto, muy bien muchas gracias Paco, bienvenido al programa y, y agradecerte, como digo, la presencia aquí en este, en este debate. y a continuación también a, a mi izquierda tenemos a la compañera macarena amores a la que tenemos que agradecer especialmente que esté aquí presente puesto que sin haber escrito directamente si sí se ha ofrecido o bueno, ha aceptado mejor dicho el participar para comentar artículos de ese, de ese dossier. macarena es licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla actualmente lleva el gabinete de prensa del comité Confederal de la Cgt. Es una militante libertaria activista mmm, joven, pero con suficiente experiencia ya, articulista, en numerosos medios alternativos de comunicación y una defensora ultranzada ultranza y la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Macarena, aquí por, por tu presencia. Gracias a ti. Vale, como decía, luego os presentaremos a las personas que nos van a acompañar por videoconferencia y para introducirnos en el debate, en las claves de, de este dossier, eh, como siempre, nuestro equipo técnico ha preparado un pequeño vídeo que, si está preparado, pasamos a verlo. ¡Adelante, compañero! El trabajo ha sido la actividad humana que históricamente hemos utilizado tanto para el desarrollo personal como para la evolución y complejidad de la sociedad. En los orígenes de nuestra especie no se estableció una dicotomía tajante entre el trabajo intelectual y manual. Desde la revolución industrial y el auge del sistema capitalista al finales del siglo XVIII, existe una histórica y clasista división social del trabajo por la que el trabajo manual se presenta antagónico al trabajo intelectual y viceversa. En las sociedades neoliberales, esta división significa un modelo de sociedad dirigida de forma jerárquica por las personas de clases alta y media, quienes han utilizado la formación intelectual para diferenciarse de las clases populares, que son quienes ejercen los trabajos manuales. Aquellos que requieren mayor esfuerzo físico, una menor preparación, los que sufren una mayor precariedad, disfrutan menos derechos, están peor pagados y, sobre todo, tienen una menor autonomía y responsabilidad en el proceso productivo. Son los trabajos más mecánicos, repetitivos, sufridos, penosos y peligrosos. Por su parte, en las sociedades marxistas-leninistas fueron las personas con cultura, las intelectuales, quienes se desclasaron de su origen social, dejaron de sentirse clase obrera y ocuparon el poder, surgiendo una nueva clase social, la política, la clase dirigente del partido, quien pasó a ocupar el espacio rescatado a la nobleza y la burguesía. Mientras, el pueblo siguió en la ignorancia, el trabajo manual, la explotación y el sufrimiento. El conocimiento, la ciencia, la cultura, la educación son absolutamente necesarios para la gestión de cualquier sociedad moderna. El problema es cuando esta cultura se pone al servicio del poder o el poder la utiliza a su favor y no al servicio de la democratización de una nueva sociedad en igualdad. En los tiempos actuales, esa brutal distancia clasista vivida en el último siglo entre trabajos intelectuales y manuales se está desvaneciendo por la existencia de nuevas formas de organización del trabajo, como el teletrabajo, uberización, freelance, trabajo autónomo, becarios, también por la mecanización y la robotización. Hoy, el capitalismo financiero globalizado ha homologado a la baja en precariedad las condiciones laborales de todos los trabajos. Pero no nos dejemos engañar, la clase alta sigue conservando todos sus privilegios, posee todas las expectativas y contactos, sigue ejerciendo el poder y la desigualdad es cada vez mayor entre quienes mandan y quienes obedecemos. En las experiencias y proyectos libertarios, la educación, el conocimiento, la ciencia, se ponen al servicio de la igualdad, de la horizontalidad, de las necesidades de las personas y del desarrollo de la sociedad en su conjunto, para que dejen de existir la supremacía del trabajo intelectual sobre el trabajo manual y, por tanto, de unas personas sobre otras. Las personas de ciencia, intelectuales, de la cultura, de la creación, de las artes, no deben estar al servicio del poder, sino al lado del pueblo, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, generando pensamiento divergente, crítico, libre, sin sometimiento a los dictámenes del poder, para abolir esa dicotomía divergente y sectaria como es la división artificial del trabajo en una sociedad sin clases, de cooperación e igualdad. Esta división social del trabajo es una división orquestada por el poder y para extinguirla es preciso cambiar las relaciones de poder en la sociedad. Ello pasa por construirnos como personas autónomas y desarrollar procesos sociales de autonomía, autorrealización y apoyo mutuo entre toda la población. Vamos a hacer real la utopía. Bueno, yo creo que ahí están resumidas bastantes claves de, de los contenidos de este dossier que vamos a pasar a comentar. Si te parece, Paco, empezamos contigo, que ha sido además el coordinador del, del dossier, de los artículos que lo componen, y, y como digo, el, el dossier se llama Nuevos y viejos escenarios de la división social del trabajo. ¿A qué nos referimos con ese título y qué artículo nos vamos a encontrar ahí? Sí, inicialmente... Hemos abordado en el dossier una perspectiva poliédrica en la cual se tienen en cuenta una serie de factores. Los viejos esquemas de producción y distribución implicaban roles en los cuales había, por una parte, un grupo dominante de carácter extractivo que se beneficiaba fundamentalmente del trabajo ajeno y reinvertía en productos y servicios, unos trabajadores que, fundamentalmente, a cambio de su salario, contribuían a ese desarrollo económico. Y en este nuevo modelo han cambiado no solamente las formas de dominación económica, sino que se han introducido nuevos elementos de cara a rentabilizar y maximizar el beneficio. Dentro de las estrategias, como se ha señalado en la presentación, están, por una parte, la digitalización y la robotización como elementos clave, pero creo que se ha introducido un elemento fundamental en el sistema de división social de trabajo, que es el del consumidor. Es decir, el ciudadano consume consecuencia de esa interrelación dialéctica en la producción entre alguien que extrae beneficios y alguien que vende su fuerza de trabajo. A la hora de justificación de este nuevo esquema de división del trabajo, yo creo que juegan un papel fundamental los que tradicionalmente denominábamos intelectuales. Intelectuales que ven, en cierto modo, revalorizada su posición en la medida que sirven de argumentación, de justificación y verificación del sistema, pero también a través de su incorporación en el sistema de formación y de reproducción que constituye el sistema escolar. Creo que esta nueva, este nuevo paradigma productivo se traduce en una división social de trabajo en la que aparecen nuevos actores. Actores vinculados a través de una situación que diríamos genéricamente de precariedad e inestabilidad en su definición en la producción, que incluye jóvenes, mujeres, migrantes, en el marco de un sistema que conjuga por una parte, como señalaba anteriormente, cualificación y precariedad, autonomía y sometimiento a unas leyes de trabajo inflexibles, deslocalización por una parte de la producción, pero por otra parte el efecto llamada de los migrantes, una sobreexplotación en las horas de trabajo e imposibilidad de un desarrollo personal y colectivo por el estrés laboral, un paro estructural, un futuro incierto de un sistema público de pensiones, y una individualización del trabajo como contraparte solidaria a una capacidad de respuesta que pierde fuelle, en mi opinión, por el papel de los sindicatos establecidos a la hora de dar una respuesta a los problemas. Creo que nos encontramos en un escenario no previsto, en el cual la incertidumbre es la marca de la casa, y la pandemia la ha puesto de manifiesto, cuando han surgido debates en torno al teletrabajo, la ausencia de un contacto directo, digamos, entre los generadores de cultura y los consumidores de cultura, los temas derivados de la información y el control de la información, y sobre todo, un hecho que me parece que es muy importante, es el análisis de los datos para interpretar la realidad. Se puede decir, en líneas generales, que el que controla la información tiene el poder. Y nos tenemos que preguntar quién tiene la información. En una primera eh, aportación eh, la he dedicado a los viejos problemas frente a las novedades tecnológicas. Consecuencias, repito, de la digitalización y la robotización en la propia calidad del trabajo, y la aparición de esos trabajos de mierda, trabajos basura, de los que hablaremos más adelante, que nos hacen retroceder, pese a los avances tecnológicos, a los primeros momentos de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Por otra parte, las repercusiones del trabajo académico, como paradigma actual y moderno del trabajo intelectual, son analizadas por María Ivancheva con la que contaremos en el programa, en la que profundiza en el hecho de que las brechas en el trabajo intelectual y otras formas de trabajo, tienen un eje común, la precarización. Las formas de medida de resultados y el sentimiento subjetivo de la desvalorización del trabajador y de la trabajadora. Una tercera aportación, a cargo de nuestro compañero Desiderio Martín, se centra en el papel de las personas migrantes como una fuerza de trabajo en ámbitos despreciados por los y las trabajadoras del país de acogida. Y ha consolidado unas nuevas formas de gestión de la mano de obra consistentes en la externalización, <coughs> la subcontratación, la informabilidad, el trabajo temporal y la ausencia de derechos básicos, en general en un marco de una respuesta muy débil o ausente por parte de las organizaciones que deberían promover precisamente la organización de estos trabajadores y trabajadoras más allá de una simple representación. El nuevo mercado global del trabajo derivado de este fenómeno de mundialización y la correspondiente localización son uno de los ejes fundamentales de la intervención de Desiderio. Por otra parte, en una interesantísima contribución de Juan Mainer, se plantea el análisis del sistema escolar como, eh, como legitimador de las desigualdades, de la competencia, de la diferenciación, la jerarquía y la exclusión. El argumento de que la cultura que se dispensa en las escuelas es una cultura de y para las clases medias cultivadas, que tienen una oferta pública y privada a donde acudir de acuerdo con sus estándares de clase y con el valor añadido de que no es en la escuela donde se cualifica técnicamente la mano de obra, sino el trabajo. En el trabajo, sometidos a las condiciones antes señaladas y que desmotivan en los propios estudiantes un proyecto vital a futuro. El dato concreto del objetivo de la enseñanza como un ascensor social, la dualidad entre la formación profesional, digamos, y la formación reglada, orientada en el bachillerato y de cara a la universidad, son una buena muestra de ello. Y finalmente hay dos textos de, anal de un análisis más conceptual. Un texto en el cual se analiza el papel histórico de los intelectuales, cuya situación más clave fue durante la Revolución Rusia, en la cual el papel del intelectual como vanguardia de la clase obrera, como director del comportamiento y organizador de las pautas de la clase obrera, fue mostrado de una manera evidente. Creo que el artículo de Frank Mintz muestra cómo esa aportación de los intelectuales a la lucha de los trabajadores en la conformación de una sociedad que pretendía ser socialista, fue objeto de un debate y de una controversia muy importante, partiendo precisamente de los ámbitos no leninistas, anclados fundamentalmente en sectores consejistas y sectores libertarios. Y finalmente, un trabajo realmente duro, ha sido la selección de textos de Amadeo Amedeo Bertolo, un compañero italiano fallecido hace varios años, sobre el papel de lo que denomina los nuevos patrones, que sirve fundamentalmente para delimitar el rol y las tareas de los nuevos y nuevas intelectuales con un papel cada vez más burocrático y tecnocrático en el marco de unas sociedades más jerarquizadas y que son reforzadas por estas nuevas formas de dominación y explotación. Ese papel de legitimación del poder y en la defensa de la libertad de mercado por encima de otras consideraciones es uno de los ejes fundamentales de esos nuevos patrones, de esos emprendedores ideológicos y empresariales que constituyen una seña de identidad de esos nuevos ideólogos de la clase dominante. Retrocesos en derechos, parcialización de los problemas, pérdida de sentido colectivo en las respuestas e incertidumbre. ...son las consecuencias de esas nuevas formas de división social del trabajo... ...en la que la dependencia respecto a los de arriba... ...se esfuerza por impedir la creatividad y respuesta desde abajo. Pues muy bien, muchas gracias Paco... ...porque has presentado magníficamente bien y de forma muy concreta y resumida... ...los contenidos de los diferentes artículos... ...que ahora seguiremos comentando eh, uno a uno... Y si te parece, brevemente, brevemente, pues podemos hablar del tuyo, del que has escrito en primer lugar, sí. se titula Organización y División Social del Trabajo, viejos problemas frente a las novedades tecnológicas. Ahí, bueno, entre otras muchas cosas, planteas como si hubiera un desvanecimiento realmente de, de la clase obrera como objeto revolucionario, ¿no? Y te acentas también los trabajos de David Graeves, que por cierto, un anarquista antropólogo que recientemente ha fallecido, que tiene unos trabajos muy interesantes sobre el concepto de trabajo en mierda, trabajo basura, etcétera. Pues brevemente, por favor, sí. Paco, preséntanos tu artículo. Bueno, eh, el artículo se basa en tres ideas fuerza. Por una parte, el papel del trabajo, la automatiz automatización y la robótica, del cual antes he señalado unas vías genéricas, y en el cual el papel de la automatización en el marco de la producción, contempla una serie de tecnologías en permanente renovación, pero con una caudalidad a corto plazo por su obsolescencia. Lo vemos también como consumidores. Los televisores, los frigoríficos, las lavadoras, están destinados a una vida muy corta, que incorpora para la renovación, precisamente, esas tecnologías productivas que abren, precisamente, nuevos campos, tanto en el ámbito de la producción como en el consumo. Debido, precisamente, a la sustitución del hombre por la máquina, tanto en intensidad como en eficiencia productiva. Las empresas, en líneas generales, tienden a no introducir la tecnología por sí misma, sino con una clara finalidad. Mejorar el balance entre costes y beneficios a la hora de introducir modificaciones en los procesos productivos. Hay un mantra en estos momentos, que es la industria 4.0, que refleja de una manera clara una estrategia coherente para aplicar en todo el proceso productivo la selección de dispositivos que resultan más convenientes a los empresarios en un amplio abanico de aplicaciones. A modo de ejemplo, el mantenimiento de previsión, la utilización de sistemas de asistencia, el control óptico de la calidad, entre otros. segundo lugar, en la organización del trabajo en el marco de la economía digital. Esto es una idea en la cual he utilizado una reflexión muy importante de Daniel Nerariti, que se pregunta qué se puede hacer para humanizar este nuevo entorno laboral que no suponga un retroceso y una degradación del mundo de trabajo. Como punto de partida, Daniel afirma que los nuevos trabajadores deben disponer de las conquistas sociales asociadas al empleo formal de las empresas llámese estabilidad, protección, condiciones de trabajo y remuneración digna. Frente a esa filosofía del falso autónomo que se está implantando de manera progresiva en el sector de servicios y que se quiere expandir urbi et orbe. La reivindicación del derecho de asociación sindical, el papel de los sindicatos ante estos nuevos retos, debería servir de freno a esa idea de valerse por uno mismo en las relaciones patrón-trabajador que el nuevo modelo pretende enmascarar, pero yo diría algo más, sublimar. Y finalmente, la aportación de David Greber, basada en un excelente texto titulado Trabajos de mierda, en el cual define ese trabajo de mierda como un empleo tan carente de sentido tan innecesario o tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, a pesar de que como parte de las condiciones de empleo, dicho trabajo se siente obligado a fingir que no es así. Hay una concepción subjetiva y objetiva acerca de la concepción que tiene el trabajador del propio trabajo que hace. David Greber distingue entre lo que llamaba trabajos inútiles trabajos de mierda que están bien retribuidos y tienden a proceder a proporcionar excelentes condiciones de trabajo, y trabajo simplemente malo trabajos basura que implican tareas necesarias que claramente benefician a la sociedad, pero los trabajadores que la realizan suelen ser maltratados y mal pagados. Creo que esta filosofía del trabajo basura que viene a ser una sublimación de un trabajo manual, precario, pagado por horas, tiene una identidad cada vez más relevante. Los que hacen trabajos basura tienden a ser objeto de humillaciones con un escaso aprecio social por la dureza del propio trabajo, pero al menos en muchos casos saben que están haciendo algo útil. Pongo como ejemplo la dependencia y los cuidados. Finalmente, Señalar que la tesis del ensayo de David Greber es realmente interesante. Somos una civilización basada en el trabajo, pero ni siquiera en el trabajo productivo, sino en el trabajo como un fin en sí mismo. Hemos llegado a creer que los hombres y las mujeres que no se esfuerzan más duramente de lo que desean en empleos que no les gustan, son mala gente indigna de recibir amor, atención o asistencia por parte de sus comunidades. Es como si hubiéramos dado nuestro consentimiento colectivo para nuestra propia esclavización. Como reacción, el resentimiento, el odio y la sospecha se han convertido en el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Creo que es un buen diagnóstico para entender el día a día en el cual estamos sumidos tantos trabajadores, llamámosle manuales, como los pretendidamente intelectuales. Bueno, pues muchas gracias Paco, no tenemos más tiempo porque, porque el, el tiempo en televisión es limitado y asoro y sentimos tener que pasar a, al siguiente artículo. Eh, vamos a conectar con, por videoconferencia con Marilla Ivancheva que es antropóloga y socióloga del trabajo y de educación superior, profesora en la Universidad de Liverpool, eh, investigadora y escritora sobre digitalización y precarización del trabajo académico, ha investigado en numerosos países y el texto que presenta es Precarización y digitalización en el trabajo académico, una llamada de atención para los sindicatos. Buenas noches, Marilla. No te escuchamos, tú nos escuchas bien no te escuchamos, quizás tienes que darle al, al, al micrófono, al micrófono, no se escucha, lo siento mucho, no se escucha, te vemos perfectamente pero no escuchamos, pero parece que lo están resolviendo del equipo técnico, vamos a ver. Estos son los problemas de, del directo, del directo, del directo y, y, de que, y de que las vídeos no sustituirán nunca la presencialidad. ¿Se, se escucha ya? Puede hablar, por favor? No, no se escucha. Eh, ¿Podemos pasar a otro mientras resolvemos ese problema? me decís, pasamos a la siguiente, ¿eh? por favor, vale, pues, eh, Marilla, van a intentar resolver el problema técnico, ¿eh?, hablarán contigo, y mientras seguimos avanzando en el programa, ¿de acuerdo?, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a hablar de, de un artículo eh, que le hemos pedido que comente a Macarena, eh, un artículo sobre texto de Amedeo Bertolo, como ya se ha comentado, un anarquista de, de finales del siglo pasado, en el que bueno plantea ideas sobre el poder del conocimiento en esta división social del trabajo y habla del concepto de los nuevos patrones. ¿Qué ideas nos aporta Madeo y qué, qué, qué quiere decir con eso de nuevos patrones? Bueno, en primer lugar decir que el artículo es un poquito, como decía Paco, un poquito duro, pero bueno, yo me atrevo <risa> con esto. Y nada, el título, por, por empezar por algo. Eh, cuando hice eh, para una definición de los nuevos patronos, realmente tiene ya relación con lo que tú comentabas al principio cuando eh, introducías el programa, ¿no? con el tema de los cambios que están habiendo en los últimos tiempos de, con el trabajo. Y bueno, pues comentar que ha sido traducido por Paco, eh, los textos estos, y es una selección de aportaciones que Amedeo Bertolo realiza en el año 78, y es sobre el poder del conocimiento en la división social del trabajo y el papel, de quienes, bueno, el papel que juegan de los que tienen este conocimiento. ¿no? Y, y fueron recogidas en un libro que se llama Anarquistas y orgullosos de serlo de la Fundación Salvador seguir del 2019. Y bueno, como resumen, en el artículo lo que nos viene a contar es que históricamente la división de la sociedad de clase eh, ha estado centrada en, en ricos y pobres y la propiedad privada era la clave de esa de esa división, ¿no? Sin embargo, de forma progresista y de perdón progresiva y con los cambios que el capitalismo ha dibujado en las sociedades que tenemos ahora, pues eh, hay otros escenarios y en esos escenarios ha aparecido pues lo que lo que aquí se llama nuevos patrones. ¿Y quiénes son los nuevos patrones? Pues eh, entendemos a aquella casta que está Perdón, capa <risa> de, dirigente formada por empleados públicos y, y técnicos que en el ejercicio de sus funciones usan los órganos del Estado para su propio poder. Evidentemente al Estado le conviene tener a este tipo de personas en, la, en sus propias instituciones porque perpetúan el sistema. Y bueno, yo también he añadido aquí que, bueno, al leer el artículo, que estos tecnócratas o mm, tecnoburócratas eh, controlan siempre la escena política, gobierne quien gobierne. Por eso también en el artículo, cuando se reflexiona un poco sobre el papel de los partidos políticos y de los sindicatos, los grandes sindicatos de masa o del régimen, pues también han jugado ahí un papel fundamental para que el Estado pueda conseguir esto y ellos también. Y bueno, eso más o menos es lo que, de lo que viene a hablar el, el artículo. No sé si, si tú tenías alguna pregunta más acerca, porque… No, no, que en lugar de efectivamente la división uh -huh. en función de, de, de, de la propiedad privada, de, de los medios de producción, hoy con lo que se juega sobre todo es con, con el control del conocimiento y cómo ese conocimiento pues eh, lo desarrollan tecnócratas o burócratas que fundamentalmente están ubicados en las grandes empresas, en la uh -huh. gran banca, en la gran patronal. Yo quería eh, añadir también una cosa también importante eh, sobre las reflexiones de Amedeo, eh, que bueno que estas estas reflexiones las hace hace 40 años pero realmente están eh, de actualidad y, y lo podemos ver por ejemplo en las nuevas formas que tenemos de explotación laboral como por ejemplo el eh, bueno pues el teletrabajo ¿no? que de lo que hablaba tú antes que que, si, que nos tiene en casa, pero realmente nos ha desorganizado o intenta desorganizarnos como clase trabajadora. Si estamos teletrabajando o si estamos fuera de nuestro entorno laboral, es más difícil que yo me pueda poner eh, de acuerdo con un compañero para organizarme contra el patrón o contra el empresario que nos tiene explotado. ¿no? Y también era eh, importante con el tema que decía Paco al principio, sobre quien tiene la información controla, lo controla todo o al menos tiene el poder, que el... el el papel también que han jugado las redes sociales. Es verdad que las redes sociales tienen un doble, un, un doble filo, eh, son muy buenas para, para que la gente acceda a la, a la información, acceda a ponerse en contacto, pero también ha quitado a mucha gente de las calles. Hoy protestamos o nos lamentamos de cosas que suceden o, o que nos gustaría cambiar en las redes sociales y, sin embargo, pues no, nos apartamos de las calles. Es verdad que ahora hay una pandemia, pero eh, el activismo de sofá, como se suele decir, pues, pues está ahí. Y no sé, son cosas a las que me ha llevado el, el, el artículo, sí. al leer el artículo. Y quería comentarlo porque es bastante interesante, aunque es bastante duro, como decía Paco. Sí, eh, sí yo sí. creo que hay, hay un dato bastante relevante. ¿no? Tomemos como ejemplo periodistas. Cojamos en este país y cómo periodistas se han convertido en patronos de prensa, en ideólogos de prensa. Yo pienso que. Tenemos varios casos canónicos. Amigo Juan Luis Cebrián, por una parte, pero por otra parte, un empresario nato es el amigo Federico Jiménez Los Santos. Son periodistas que no es que utilicen las puertas giratorias, sino que a través de los mecanismos de relación con el poder quieren ser poder. Pero no poder ideológico solamente, sino poder económico. Porque ven en la información un negocio. Pero eso lo podemos decir a otros niveles, académicos, que dan el salto, yo tengo bastantes colegas catedráticos de universidad, que en un momento determinado han pasado por la administración y no han vuelto a la universidad. Han acabado, pues, de directores de grandes empresas, y podría dar nombres, consolidando una posición. Pero podemos tener economistas de alto standing, que han acabado formando parte a través del sistema de puertas giratorias de grandes empresas eléctricas, eh, energéticas, sí. etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que queremos decir? Que personas teóricamente intelectuales, al final de su propia experiencia profesional, se convierten no en empresarios, pero sí en, esos en patrones, gurus, que son Como los nuevos patrones que y comentaba a... Macarena. Eh, por favor, ¿podemos conectar ya con Marilla? ¿Nos escucha oye, Marilla? Oye, ¿Se escucha ahora? Sí, ahora, muy Perfecto. bien, perfectamente. Bueno, te habíamos okay. presentado, estás trabajando en la Universidad de Liverpool y has escrito sobre precarización y digitalización de, en el trabajo académico, una llamada de atención para los sindicatos, ¿no? eh, sí. Yo creo que ahí fundamentalmente lo que recoges son las conclusiones de un trabajo de varios años de investigación en diferentes países en Venezuela, Irlanda Sudáfrica, Reino Unido, etcétera y por tanto sería, ¿cuáles son esas conclusiones? si no te importa resumirnoslas porque esos son los contenidos básicos de tu texto uh, Bueno, gracias por la invitación por primero gracias y por segundo gracias por la traducción de mi amigo y compañero Álvaro, Álvaro. Uh, Carvajal Castro, con quien nos encontremos como postdoctorantes precarios en Irlanda, y de ahí uh, sale nuestra conexión y, y amistad. Um, la, bueno, ese artículo estuvo escrito al principio de la pandemia y también al final de 22 días de huelga uh, de todo el sector universitario en Inglaterra, Uh, que cuenta con uh, 160 y más universidades y que estoy tratando de hacer es como discutir de procesos que tienen diferentes niveles pero yo como, como le analizo veo como tres niveles más importantes de qué está pasando con, con un sector o con uno de los más grandes sectores públicos de educación universitaria en Europa que es lo de Inglaterra y es por primero hay um, un cambio muy grande de cómo se está apoyando y cómo se está financiando la educación superior en el sentido de que ahora hay mucho más um, funding que, que viene por círculos muy cortos de um, consejos de ciencia y de, bueno más que todo de fondos públicos, pero que se absorban de las universidades uh, en una manera que todos los investigadores más importantes tienen que ser managers, que tienen que gestionar más que todo equipos grandes de investigadores y de poder obtener recursos. Y eso es importante para las universidades para decir que tienen más publicaciones y que tienen más rankings. Entonces, para tener ese tipo de prestigio necesitas un red internacional, eso significa mucha movilidad y mucho tiempo libre, y menos uh, poderes científicos, uh, conocimiento y más uh, una disposición de manejar recursos. Eso significa que hay diferentes tipos de, de científicos que hoy en día se llaman los mejores científicos y que disponen uh, con un... Uh, ejército decimos de de reserva de trabajadores de reserva uh, que son dos tipos uno son post, postdoctores e investigadores uh, precarios que están haciendo mucha de la investigación y el otro es el tipo de trabajo más precario por ahora que que son la gente que es la gente que uh, hace um, contratos cortos de enseñanza que la mayoría son mujeres o gente de las minoridades, de migrantes, gente um, de, bueno, de um, minoridades, sí, y entonces eso es diferente en, en los diferentes países, pero en Inglaterra eso significa que hay una precarización más que todo a, a, a las minorías. De, del país y a las mujeres que no pueden tener ese tipo de movilidad internacional porque más que todo tienen también, supuestamente también um, el, decimos el imperativo de cuidarse a, a niños y de cuidarse a gente adulta y por otro lado hay mucha discriminación entre ese tipo de mujeres, también la gente uh, negra, la gente de, uh, de minorías nacionales, migrantes y todo. Entonces, se, así se traduce esa uh, estratificación en una precarización más y más de la gente que tiene que obtener más oportunidades de avanzar en la academia. Pero ¿qué sucede más? Y eso es el tercer nivel. Entonces, de, de esa nueva estratificación, que mucha de esa gente ahora no está, uh, no trabaja como parte de, uh, de las fuerzas empleadas por las universidades, sino como parte de los empleados muy precarizados de un proceso de outsourcing que se hace entre universidades y compañías privadas que entran, que son corporaciones muy grandes con... con recursos muy, muy grandes que vienen de los recursos de las universidades y que, que con um, ese nuevo modelo de public-private partnership se están um, involucrando con las universidades para dar plataformas de enseñanza digital. Uh -huh. Y eso ahora hay eso que se llama la brecha digital, que significa que vamos a tener mucho... Distinto contenido, de distintos niveles, mucho más corto, mucho más barato. ¿Pero qué significa eso? Muchas veces que así se enseña de gente que tampoco tiene un uh, contrato con, con una universidad, pero es gente que trabaja como um, enseñadores, instructores con nuevo tipo de profesiones uh -huh. que se llaman, por ejemplo... Um, curador de contenido um, diseñador de programas digitales y todo y eso también significa una profesionalización y también que, que se paga menos y menos para un tipo de uh, conocimiento que está certificado por un doctorado por ejemplo, que significa también que se da mucho dinero para público también, para que mucha gente entra a ese nivel de educación y después esa gente se queda en un um, nivel muy precario. Entonces, para resumir, hay como dos cosas. Por un lado, eso, la única cosa que está bien, que está quizás positiva, es que por primera vez los académicos no se pueden pensar como algo más que los trabajadores manuales y todos los obreros, entonces podemos pensar más quizás en tipos de solidaridad que uh -huh. no es solo entre profesionales y entre obreros, sino está más trans. pero lo que sucede es que ahora los sindicatos todavía no están pensando en, en todo ese tema, lo, los sindicatos académicos y la mayoría de ese nuevo tipo de trabajadores y trabajadoras no están bajo de ningún tipo de sindicalización y es una situación muy precaria también para los sindicales y también para nosotros para poder hacer un tipo de, de movilización. Bueno, sí, guerra de clase dentro de la academia. Sí, sí, vamos, efectivamente la precariedad está llegando a homologar a la baja, a la clase trabajadora tradicional manual con, con el trabajador intelectual, la trabajadora intelectual y esos son los signos de los nuevos tiempos, ¿no? La, la, la, la precarización en lo que son los nuevos modelos de, de contratación y efectivamente ahí incidías en la necesidad de que el sindicalismo no esté ausente, sino que realmente se pueden establecer en esos nuevos contextos donde, donde los trabajadores universitarios, que históricamente un poco se habían considerado como élite, que vayan reconociendo y aceptando y viendo la necesidad de construir sindicatos que nos vayan acercando al resto de trabajadores y trabajadoras. Muy bien. Así que, aunque no soy muy optimista, porque ahora que veo en ese momento es que todavía todo el, eh, toda la atención de, de los sindicatos, al menos en Inglaterra, pero también en otros países, es cómo proteger a la gente que ahora todavía está más protegida de la academia, que son los profesores en lleno cupo, profesores titulares, mm. que ahora tienen más dificultades porque tienen que enseñar en línea, porque si no te enseñan en línea, están en riesgo de, de enfrentarse con, con estudiantes y tal vez con un contagio de, de la pandemia. Pero qué sucede es que muchas universidades, ya para no llevar a los profesores titulares, están empleando a muchas veces estudiantes doctorales o, o, o gente precaria para que ellos llega a las clases y está en más y más riesgo y con menos y menos derechos. Entonces, y, y ese tipo de, de estratificación en ese momento, qué pasa es que, que dentro de la academia hay, hay como una lucha de clase muy grande y, y dentro de esa lucha de clase, los sindicatos académicos muchas veces están con los más privilegiados y mm. no con la gente ...que está más abajo sí. de, de esa cadena de... Aquí, aquí, aquí ocurre de una manera parecida, ¿no? O sea, los sindicatos especialmente más institucionales... ...o más insertos en el sistema, defienden precisamente... ...a los trabajadores con más derechos, con más antigüedad... ...con trabajos indefinidos, y, y claro, mmm, se, se produce una polaridad... ...muy grande entre el modelo de sindicalismo que debe atender a las nuevas condiciones de trabajo, que son la precariedad, y, y no a esos trabajadores que siguen siendo de élite, ¿no? Yo creo que el sindicalismo alternativo, el sindicalismo libertario, es el que, el que está apostando por, por no defender a estos a estos trabajadores, que también tienen sus derechos, pero, pero que ya por hoy están siendo minoría, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Paco? ¿Has dicho? No, no. habría muchísimo que comentar, sobre todo teniendo en cuenta un sistema británico, que es un sistema claramente diferenciado de otros modelos que hay en el resto del continente europeo. ¿no? Es decir, hay un sistema de rankings, en función de resultados, recibes más dinero, tanto por investigación como docencia. Los profesores tienen unos requisitos que en el sistema, digamos, continental, no existen. Yo tengo colegas en universidades del Reino Unido, Inglaterra más concretamente, en el cual, al comienzo del curso, les dan instrucciones acerca de cuántos alumnos tienen que aprobar y cosas por el estilo. Y tienen que presentar los exámenes antes de que empiece el curso. Es decir, es un sistema productivista total en el cual el rendimiento docente son los alumnos que aprueban, porque son los clientes. Y yo creo que en el Reino Unido existe un, una sensación muy importante de que el estudiante es un cliente. Y por tanto, siguiendo el modelo norteamericano, el consumidor tiene derecho al producto que demanda. Vale. Bueno, Marilla, tenemos que dejarlo aquí porque vamos muy mal de tiempo y todavía tenemos dos videoconferencias que hacer Muchísimas gracias por el esfuerzo de, de estar aquí y sobre todo por, por, por dar tus explicaciones en castellano que lo has hecho perfectamente, no hay ninguna duda Y bueno, hasta pronto, nos veremos en, en próximos programas o en próximos textos que, que te solicitemos y que estés dispuesta a escribir y gracias por la invitación otra vez y mucho gusto. Bueno, chao, Hasta un abrazo. Bien. Bueno, si os parece, pasamos a la siguiente conexión por videoconferencia. Si está preparada, que nos gustaría hablar con Juan Mainer. Sí, sí, sí. Está... está... Bueno, vale, me comentan que estamos conectando... Y mientras tanto, entonces, vamos a poner la eh, entrevista que hemos grabado a Desiderio Martín sobre, o todos los artículos, eh, que, hemos, que, que ha escrito. Desiderio, como sabéis, es uno, también un militante histórico, sindical y social, y actualmente dirige lleva la dirección de la escuela de formación Eladio Villanueva, de la CGT, y... Y bueno, si está preparado, pues pasamos a ver. Él va, él va a escribir sobre, perdón, ha escrito sobre eh, las nuevas condiciones laborales, fundamentalmente la migración, el efecto que tiene en los procesos migratorios y cómo la exclusión se está produciendo también, sobre todo en los procesos migratorios, y, y la precariedad de estos trabajadores. ¿Está preparada? Adelante con ella. Bien. El capitalismo no es ni más ni menos que un sistema económico, político, cultural y por lo tanto de poder... ...de organizar la vida. Los mercados capitalistas no están pensados... ...para la satisfacción de las necesidades humanas... ...sino al revés, están pensados para la ganancia... ...a través de la explotación... ...y para el desarrollo y la acumulación. Acumulación que suele ser por desposesión... ...no solamente por explotación de la mano de obra... ...entre lo que tú produces o lo que producimos... ...y lo que no nos pagan, que es lo que se llama las plusvalías... ...sino también la expropiación concreto... ...es decir, la acumulación por expropiación... Por porque tú estás cogiendo otros trabajos, no solamente humanos, sino extrahumanos, de la propia naturaleza y te lo estás apropiando como sistema capitalista de organización en esa trama de la vida. El papel que juegan las migraciones en el capitalismo yo creo que debemos centrarnos en los dos grandes bloques geoestratégicos, que es por un lado Estados Unidos y por otro lado la propia Unión Europea. Las políticas migratorias que han llevado ambos simplemente tienen un objeto. El mercado es el sitio de ganancia y por lo tanto de... De acumulación y además están y se enfrentan unos bloques contra otros a mercados competitivos. ¿Cómo se utilizan las manos de obras de migrantes? Pues se utilizan fundamentalmente como un elemento esencial a miles o a cientos de miles para mantener sus estados de bienestar y aumentar la competitividad. Especialmente hay que hacer referencia a todos los trabajos de cuidados de cuidados, que es lo que se lleva ahora, donde son realizados por millones de personas o por cientos de miles de personas que no son reconocidas como derecho. Pero las personas no cualificadas, sobre todo mujeres, las personas no cualificadas en concreto lo que son, son utilizadas desde un camino que es terrible, terrible concreto porque significa que siguen una ruta de temporeros, una ruta de temporeros que van allí donde hay trabajo, etcétera. Pero, Luego siguen la misma ruta de la informalidad. Informalidad significa sin derechos, es decir, ahí es donde aparecen todas las políticas estas de insolidaridad. ¿Qué es sin derechos? Pues sin derechos es que yo, digo, lo voy a decir con palabras que decía uno de los alcaldes del EPE: necesito miles de migrantes hasta las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde quiero que desaparezcan. ¿Qué significa eso? Significa que yo utilizo a migrantes, sobre todo los no cualificados, como sujetos no, no como sujetos de derecho y no como ciudadanos, la condición de ciudadano es tener derechos, derechos a una vivienda, derecho a lo que quieras, derecho una, a una residencia, derecho a una sanidad, derecho a todo, sino lo que lo utilizan es como una mano de obra solo y exclusivamente para eh, aumentar la tasa de ganancia. Luego tenemos un segundo problema en donde todos coparticipamos, los migrantes son utilizados como mano de obra de reserva que tiende a precarizar las condiciones de toda la mano de obra, la percepción que tienen los y las trabajadoras autóctonos, autóctonos, es decir, por lo que se dan los grados de racismo, clasismo e insolidaridad, es que son ellos los responsables de su propia precarización integral de la mano de obra, tanto en precios de dineros, salarios, como en condiciones, tiempo de trabajo, etcétera. Con lo cual esconde, y se esconde muy fácilmente, que los verdaderos responsables, que son los capitalistas y los empresarios concretos, y las políticas migratorias que permiten todo ese tipo de cosas, se vayan de rositas. El desarrollo, el crecer por crecer, es la condición para que la máquina no se gripe. Es decir, si el capitalismo deja de crecer, el capitalismo se para y se gripa. Y el extractivismo, es decir, estamos hablando de dos elementos concretos, que es el extractivismo y el crecentismo, o el desarrollo el productivismo, que son consustanciales a la acumulación del capital y, por lo tanto, a su tasa de ganancia. Tenemos una impotencia muy real, muy real, es decir, no por el hecho... De que nosotros percibamos que el cambio climático es consecuencia, por poner uno de los ejemplos, el cambio climático es consecuencia del modelo de producción extractivista, desarrollista, etcétera, etcétera, y consumista, no por el hecho de desear que eso cambie, es decir, percibir la cosa como que es malo, va a desaparecer la impotencia en la realización de buscar una realidad emancipatoria puede llevarnos inclusive a sociedades mucho más peligrosas que es el ecofascismo o algo parecido. Pues del lema de autóctona o extranjera la misma clase obrera y ninguna persona es ilegal que son de los dos lemas que se planteaban hace tiempo y que se siguen planteando, lo que nos queda es la retórica. Y algunos miles de activistas oh, que es que llevamos esa reivindicación o que llevan esa reivindicación en las diferentes luchas y conflictos que aparecen en las sociedades. Me refiero al Estado español, es decir, lo que queda en el Estado español es una ausencia absoluta de una organización propia y autónoma de los propios migrantes, bien cualificados, bien no cualificados, y, de los y lo que queda es la impotencia de los propios sindicatos que debieran organizar, no, que debieran posibilitar la organización de los trabajadores. Y lo que queda, y lo que hay, es un racismo y una falta de cooperación y, por lo tanto, una insolidaridad entre los trabajadores y trabajadoras autóctonas con respecto a los migrantes. Donde se les ve, insisto, como una amenaza para, como una amenaza para sus propios derechos o sus propias condiciones de trabajo. Bueno, pues eh, gracias por la entrevista que habéis preparado, que hemos realizado y que el equipo técnico ha maquetado. Y ahora no, a ver si tenemos preparada la, la vídeo con Juan Mainer Baqué, que es catedrático doctor de Historia Contemporánea, miembro fundador de la Federación ICARIA, una plataforma de pensamiento crítico, historiador y escritor sobre el campo de la historia social y cultural de, educación, de la educación, ...y un antiguo afiliado también al sindicato de enseñanza la CGT de, de Huesca... ...y aquí queremos recordar a nuestro compañero Ángel Ramírez... ...con el que trabajaste preparándolo de filosofía para docentes... ...que lamentablemente falleció en un accidente... ...pues relativamente hace poco tiempo... ...un abrazo... ...Juan, ¿estás por ahí? Sí, sí... Estoy vale, bien. perfecto, pues eh, has escrito... ...disculpa porque habíamos quedado en, en conectar contigo antes... ...pero vamos de tiempo regular... Eh, no, eh, entonces ha escrito un texto que se llama Fábricas de inequidad, con eso te está refiriendo al sistema educativo, a la escuela, y reflexiona sobre el papel que juega el sistema educativo en la revolución del sistema capitalista, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero de todo, buenas noches o, o buenos días o tardes cuando esto se vea por los oyentes y telespectadores. La verdad es que es, es, una, es una lástima no poder estar allí con vosotros y podernos ver de tú a tú, pero, pero bueno, las condiciones son las que son. Eh, quería en primer lugar deciros que muchas gracias por la invitación y, y sobre todo enhorabuena por vuestro trabajo, ¿no? porque 101 números de una revista en estos tiempos, pues la verdad es que, que es algo como para como para darle enhorabuena a quien, a, quien los, a quien los lleva a sus espaldas ¿no? y los lleva detrás. Eh, bueno, una, una única cuestión, yo no soy catedrático de Historia Contemporánea, yo soy catedrático de Educación, bueno, soy no, era hasta hace año y medio que me jubilé, catedrático de Educación Secundaria y especialista en Historia y soy doctor en Historia Contemporánea, eso sí, vale. simplemente quería hacer esa, esa matización. Me he equivocado eh, al leerlo, efectivamente, doctor. Sí, no te, no, este no te preocupes, no hay ningún problema. Eh, respecto al artículo voy a hacer una, una pequeña presentación, o más sí. bien un pequeño comentario, una glosa sobre el mismo, ¿no? que me preguntabas, efectivamente el artículo es un, es un ejercicio de pensamiento crítico, pero también autocrítico, ¿no? porque en buena parte es, un, es una forma, un ejercicio de pensar contra mí mismo y contra a mí mismo como profesor, como ciudadano y también como sindicalista. Eh, me gustaría empezar por decir que el título tiene su, su miga, porque lo he titulado Fábricas de Inequidad y, y no lo he titulado Fábricas de Desigualdad muy conscientemente, porque el, eh, que la escuela es una fábrica de desigualdades lo sabemos perfectamente. Pero es que a veces eh, no, no caemos en la cuenta de la diferencia que existe entre la palabra igualdad y la palabra equidad, que es importante. Si la igualdad es un principio ¿no? que reconoce la equiparación de todos y todas las ciudadanas en derechos y obligaciones, la equidad es precisamente la justicia natural. Justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva, dice textualmente la Real Academia de la Lengua, según tengo aquí escrito. Eh, lo que quiero decir, por lo tanto, con el título es que la escuela eh, lo que hace precisamente es consagrar y legitimar el principio jurídico liberal de la igualdad ante la ley, que evidentemente tiene muy poco que ver con la equidad. Y encima lo adoba con la falacia de la igualdad de oportunidades, claro. Y precisamente por ello, porque lo que hace la escuela es consagrar y legitimar el principio liberal de la igualdad ante la ley, precisamente por ello niega la equidad, es decir, niega la condición natural de justicia que más allá de leyes y estados nos equipara a todos los seres humanos. Porque vamos a ver, hablando antes, de, comentaba hace un momento lo de la, liber, lo de la, igualdad, lo de la um, igualdad de oportunidades. La igualdad nunca puede ser un punto de partida, y menos en una sociedad capitalista donde evidentemente todos nacemos ya radicalmente desiguales. ¿no? Entonces, por favor, que no nos tomen el pelo con, con la monserga y con el ideologema de la igualdad de oportunidades. Porque, como afirmo en el artículo, justamente lo que no persigue la escuela es una sociedad igualitaria. Eh, en ella lo que en realidad se hace es luchar por una sociedad desigual, pero justa, y lo pongo entre comillas, claro, una sociedad justa, pero una sociedad que legitime la desigualdad existente. Justa porque lo que hace la escuela justamente es e legitimar la desigualdad existente certificándola con una serie de acreditaciones y títulos que uno va adquiriendo en condiciones de absoluta desigualdad desde que empieza los tres años hasta que termina a, a, la, a la edad que sea en esta sociedad educadora en la que vivimos ¿no? fíjense o fijaros que ahora incluso en la sociedad neoliberal ya no existe fracaso escolar eh, existe abandono escolar que es muy diferente, porque cuando hablamos de fracaso escolar, o hablábamos de fracaso escolar, estábamos dando por hecho que el sistema tenía algo que ver en ello. Cuando hablamos de abandono escolar, la responsabilidad la hacemos recaer única y exclusivamente en el alumno que opta, elige individualmente, por fracasar. En fin, la escuela del capitalismo, por lo tanto, es una fábrica de inequidad y, por lo tanto, es una fábrica de injusticia flagrante. Pensar críticamente la escuela como sistema, como institución, es, evidentemente, problematizarla, es desnaturalizarla. Es, como decía Celia Amoros, irracionalizarla, es decir, sacarla de sus casillas, sacar de sus casillas a la institución y sobre todo sacar de sus casillas, desnaturalizar ese consenso transcultural y global que existe en torno a las bondades de la escuela en todo el planeta, en todas las organizaciones internacionales, etcétera y en todos los estados, por supuesto. Se trata de pensar críticamente a la escuela porque hay que en buena medida romper la impunidad que rodea los discursos sobre la escuela y particularmente desde la izquierda, incluso de, desde la izquierda que se llama transformadora, ¿no? que considera que la escuela puede ser o puede llegar a ser la solución de todos los males, considera que otra escuela es posible, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo se trata, por lo tanto, de pensar la escuela pensar críticamente la escuela como he intentado hacer en el artículo se trata fundamentalmente de pensar la escuela como parte de la sociedad y no como una especie de ente burbuja potencialmente escindible, ¿eh? separable de la, de la sociedad es decir, se trata además de poner bajo sospecha y esto me parece importante subrayarlo cualquier idealismo pedagógico, es decir poner bajo sospecha la idea del propio idealismo, es decir, pensar que las ideas por sí mismas pueden transformar la realidad y por lo tanto pueden también transformar la escuela. Os puedo decir con toda sinceridad que para mí todas las pedagogías son igualmente detestables y adorables al mismo tiempo. Todas, desde Montessori a Freire, desde Decroly hasta Freinet, desde Paul Robin hasta Illich. Porque al final todas las pedagogías son una y la misma y se resumen en dos. ¿no? Por una parte la vertiente de la educación natural rusoniana, vamos a decir, la del maestro partero, la del aprendizaje espontáneo, del Emilio, ¿no? que acepta libremente sus cadenas, eh, y por otra parte la pedagogía que vendría de Comenius, de Herbert, de Spencer, etcétera, que ven la escuela como un taller de hombres. Pero al final las dos pedagogías son una y la misma, porque todas form forman parte y han formado parte de la misma escuela del capitalismo. Yeah. Eh, estas dos cuestiones a mí me parecen importantes y por eso las subrayo, aunque apenas dedique mucho tiempo en el artículo a ello, ¿no? Mm -hmm. Este texto, hay que decirlo, eh, en buena medida es una relectura de, de Carlos Lerena, ¿no? que es un, un, un gran sociólogo eh, de la educación en España, que falleció en los años 80, siendo muy joven pero dejó una obra que a mi juicio es absolutamente imprescindible y que debería leerse en todas las, eh, en, en, en todas las escuelas de magisterio y en todas las facultades que forman profesores o futuros profesores, ¿no? que es Reprimir y, liberal, y liberar, crítica sociológica de la educación y de la cultura contemporánea. El Reprimir y liberar de Carlos Lerena, y digo reprimir y liberar, Subrayo la I, la conjunción copulativa, ¿verdad? No es una disyuntiva, ¿eh? es la expresión de una relación dialéctica. Porque ocurre que hay mucha gente que solo lee los títulos de los libros y encima a veces lo, los leen mal, ¿no? Y entonces confunden reprimir y liberar con reprimir o liberar. Pues no, Lerena lo que nos quería decir es que la escuela lo que hace precisamente es las dos cosas a un mismo tiempo. Rousseau y comenio, reprimir y liberar, las dos cosas a un mismo tiempo. La escuela proyecta esas dos miradas, el haz y el embés, de una realidad que es absolutamente compleja y absolutamente esquizofrénica, ¿no? Como la realidad escolar, que mientras materializa en la praxis ¿no? diaria los rasgos esenciales del discurso de la dominación, está diciéndonos que persigue otras finalidades, ¿no? Entonces la escuela hace una cosa, pero puede decir que hace lo contrario. Y por eso en la escuela nunca nada es lo que parece. Esta crítica que es radical y es fundamental que hay que hacer a la escuela, yo creo que, que hay que plantearla precisamente con toda su crudeza cuando uno quiere saber realmente si desde la escuela es posible transformar o no la sociedad. No. La escuela, a mi juicio, como la prisión, el manicomio, el hospital y la fábrica, por supuesto, incluso ahora podríamos decir también que las pantallas de plasma que tenemos en nuestros domicilios son lugares de encierro y son lugares para manufacturar consentimiento social. Están pensados para eso, muy bien pensados para eso, muy bien organizadas para, para cumplir esas funciones y para reproducir, por supuesto, las condiciones eh, económicas y culturales de la sociedad y por lo tanto no se les puede pedir nada que sea radicalmente diferente la función del, del sistema escolar en ese sentido y retomo un, as un aspecto que ha, que ha comentado antes Paco eh, Marcellán cuando presentaba el número, la función del sistema escolar es, hay que recordarlo en este sentido esencialmente política y no, no económica ¿por qué digo esto? porque normalmente se piensa y la izquierda, lamentablemente, también lo suele, lo, suele, lo suele plantear así, incluso la izquierda que se presenta a elecciones en, en sus programas electorales, la izquierda normalmente piensa también que existe una relación directa entre progreso, nivel de desarrollo, crecimiento económico y desarrollo de los sistemas escolares. Cuanto más desarrollada está el sistema escolar, mayor y potencialmente más importante es el crecimiento económico en nivel de desarrollo y el progreso de las sociedades. Esta es una especie de mantra que está absolutamente en, la, en, el, en el disco duro ¿no? del pensamiento eh, vulgar y no tan vulgar también en el, en el académico sobre la escuela. Pues bien, en el fondo se cree en la escuela es donde se cualifica técnica e intelectualmente la mano de obra. Y esto no es ahora, pero es que no lo ha sido jamás. La mano de obra se cualifica en el tajo. Se ha cualificado siempre en el tajo, en, en el lugar de trabajo. Eh... Y digo que ahora lo es menos todavía en la fase del capitalismo en, que, en la que nos encontramos a vida cuenta de la cualificación que precisan las grandes masas de precariado que son las que realmente sustentan el, el total capitalismo en el que vivimos, ¿no? Sobre esto hay, hay mucha gente que ha escrito, quiero decir, sobre esta, esta falacia acerca de las relaciones entre el desarrollo económico y el desarrollo escolar. ¿no? Eh, si, y, bueno, comento que, por ejemplo, Nico Hirt, que es un profesor de, de enseñanzas medias belga, pues ha escrito textos muy interesantes, eh, además la mayoría traducidos al español y que, y que son ciertamente... Muy, muy rigurosos en el análisis de, esta, de estas cuestiones ¿no? fábrica y escuela hoy no se relacionan en términos de productividad y de rentabilidad sino en términos de poder y esto hay que dejarlo muy claro bueno y voy terminando y luego el artículo contiene una reflexión final que sí que me gustaría comentar brevemente ¿no? eh, porque sinceramente creo que es muy coherente con todo lo que se argumenta previamente ¿no? esa reflexión final eh, sin decirlo explícitamente, intenta responder a la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? Lo primero, tener muy claro que la escuela no es la solución. Esto Marx ya lo había, ya lo había dicho en el siglo XIX, ¿no? cuando dijo que en la escuela del Estado la clase obrera no tenía absolutamente nada que hacer. Luego lo que pasa es que muchos de los sucesores de los partidos eh, socialistas pues acabaron pensando que precisamente en la escuela estaba la solución. Bueno, pues yo creo que hay que recordar que desde, el, desde la radicalidad en la que me estoy situando para pensar la escuela en este momento, en la escuela no está la solución, porque además es parte importante del problema. Y esto está en absoluta coherencia con lo que he venido diciendo antes, ¿no? Y no conviene perderlo de vista. Ahora bien, ¿esto qué significa? ¿Que debemos actuar fuera de la escuela? No. ¿Que debemos eh, intentar crear paraísos escolares, Edenes epicúreos o Edenes libertarios tipo Ivan Illich o Summerhill o, o las escuelas de la naturaleza? O todavía peor, el home school? Pues tampoco. Es decir, dicho con todo respeto, pero con toda radi radicalidad, eh, lo digo claramente, es, expreso mi discrepancia más absoluta y radical, es decir, desde la raíz, con estos paraísos escolares y con esta idea de que como la escuela que tenemos no sirve, hay que actuar fuera de ella. Pues no, hay que actuar en la escuela y además en la escuela estatal, que yo prefiero llamarla estatal, como imagino que muchos de los que me oís y no pública, porque es estatal y no pública. La, la escuela estatal dejó de ser ideológicamente pública, si es que alguna vez lo fue, hace muchos años. Yo creo que en España no lo ha sido realmente nunca, ¿no? Porque, bueno, nunca. Los años los años, 80, los años 80 había modelos, con los movimientos de renovación pedagógica y tal, había modelos de defensa de la escuela pública, de intentar de definir sus características, etc., pero efectivamente. que efectivamente eso pasó a la historia y, y estamos en un modelo de escuela estatal, evidentemente. Evidentemente. Entonces, eh, lo que quería decir con, con esto es que efectivamente hay que estar en la escuela estatal, hay que entender que la escuela mmm, es un terreno a no es un terreno perdón, a conquistar, no es un terreno a humanizar, no es un territorio a blanquear, sino un lugar para interpelar, para impugnar, para trabajar críticamente, es decir, un lugar para la lucha, mm. un espacio conflictivo en el que trabajar. Y ahí tiene todo su sentido un sindicalismo de clase serio, inteligente, desobediente, capaz de llevar al límite las normas, jugar siempre al límite de las posibilidades y sobre todo sin olvidar la necesidad de un sindicalismo que tiene que, que articular sistemas de formación crítica intensiva, intensiva, suba yo la palabra, para que realmente eh, los, los, las, las personas que se incorporan, eh, sobre todo por primera vez a la escuela, eh, sepan distinguir la, la, la la, la paja el trigo, vamos, la paja del grano ¿no? que sepan realmente en qué medios se están moviendo cuáles son las posibilidades y que sepan de que en esta escuela de capitalismo realmente no está la solución ¿no? yo como dice un buen amigo mío y me gustaría terminar con esta frase yo creo que habría que mantener la doble vigilancia de resistir sin el estorbo de los sueños y al mismo tiempo soñar pero solamente para no adaptarse a la realidad que negamos radicalmente. Es pues una frase muy bonita que, que sí. compendia muy bien lo, lo que, que acabas de decir. Que decir. Bueno, muchísimas gracias. No se puede hacer mejor en menos tiempo de sintetizar ahí con contundencia y realmente radicalidad y poniendo, poniendo los puntos sobre las ies en definir términos y aclarar conceptos. Y desde luego no nos queda más remedio que utilizar la herramienta, como en este caso es la escuela estatal en la que estamos, para intentar, lo que tú has dicho, resistir y transformar, en el sentido que en el sentido que le has dado, ¿no? de, de, de impugnar y de interpelar a todo el sistema de dentro de, de la escuela. Lo tenemos que dejar ahí. Juan, muchísimas gracias y, y seguimos en contacto y seguimos luchando. Gracias a vosotros. Perfecto, gracias. Eh, bueno, está ya la escucha también Frank Mins, pero, pero en 15 segundos eh, vemos el, el vídeo sobre el pueblecito que, si no ahora, de inmediato tendremos que visitar que se llama Ruesta. Mientras. Eh, vale, perfecto. ¿Podemos conectar con Fran? ¿Fran, estás por ahí? ¿Fran? Bueno, mientras voy presentando, Fran Min es eh, la persona con la que vamos a mantener una conversación, si es posible... En los próximos minutos, lleva ya tiempo esperándonos y desde luego le pedimos disculpas por, por estos minutos de espera. Él ha escrito sobre la revolución por el proletariado para sí y sin dirección de intelectuales. Fran, eh, buenas noches Fran. Buenas noches, Perfecto. ¿se oye? Sí, sí, sí, perfectamente. Ah, Bueno. <ríe> Primero eh, quiero agradecer a la redacción de Libre Pensamiento haberme estimulado, empujado para presentar al eh, teórico polaco el socialista eh, Jan Wacław Majski eh, en polaco se pronuncia de un modo totalmente distinto. Eh, digamos que lo interesante de Majski es que no está traducido al castellano y el segundo punto que puede explicar el primero es que hace una crítica demoledora de un economista que se llama Carlos Marx. Entonces, esto es el motivo del silenciamiento de la obra de Mahaysky en eh, muchas lenguas, muchas culturas. ¿En qué consiste? Eh, digamos, la aportación y la crítica demoledora a Carlos Marx Es que primero, como intelectual polaco En la parte de Polonia que estaba en el imperio ruso uh, En la segunda mitad del siglo XIX Otra parte de Polonia estaba en Austria En el imperio austriaco y otra en Prusia pero en la parte principal estaba en Polonia y evidentemente los polacos se sentían eh, dominados, esclavizados por Rusia, pero eran ciudadanos rusos. Y primero, eh, Majajski, como todos los intelectuales, todos los revolucionarios polacos, pues era, eh, digamos, patriota, estaba luchando por la independencia de Polonia. Y se dio cuenta de que la independencia de Polonia primero no era el objetivo de los patriotas polacos. Lo que querían es simplemente seguir con la aristocracia, seguir explotando a los campesinos y o sea, a los obreros eh, sin hacer, o sea, independencia, sin ningún cambio social interior. Por eso, Majanski prefirió, eh, integrarse totalmente en su militancia eh, con los compañeros rusos por eso fue detenido y condenado a pasar tres años en Siberia eh, como eh, digamos castigo y después cinco años de eh, destierro también en Siberia, en el mismo lugar era, fue exactamente el mismo sistema para la Unión Soviética, gran país de emancipación, como todo el mundo sabe. Ahora, ¿en qué consiste el análisis de Marx? Es que Marx hace, eh, doy la cita en el artículo, Marx hace una diferencia entre el trabajo sencillo y el trabajo complejo. Y yo cito a Marx, esta fuerza de trabajo de valor superior al normal se traduce, como es lógico, en un trabajo superior materializándose, por tanto, durante los mismos periodos de tiempo en valores relativamente más altos. Fin de la cita de Marx. Está en el capítulo, en el tomo primero del Capital. El comentario que hace Machaizki es que vamos a tener especialistas en la nueva sociedad supuestamente emancipada, supuestamente socialista y marxista, vamos a tener a una clase eh, intelectual que va a dominar el país y lo que dice él será un trabajo de mercenarios privilegiados del sistema capitalista el ejército de trabajadores intelectuales. Entonces, después de esta crítica, la conclusión que saca Mahaysky es que todos los revolucionarios de origen intelectual, que sean socialistas, marxistas, que sean anarquistas, son todos, digamos, eh, descendientes o hijos de pequeños burgueses o de la burguesía, ...que quieren aprovecharse de la revolución proletaria para dirigirla. Y eh, volvemos al asunto que eh, se ha planteado durante casi eh, toda la, la emisión... ...es decir, la diferencia cultural, la educación. Y lo que hace Ma Majaeski es justamente cuestionar totalmente... El papel de los intelectuales, y por ejemplo tiene una cita que no está en el artículo, pero que encontré hace tres días, en un texto de 1902, dice sobre el, el sistema de la época, abolir esta situación en la que millones de seres humanos están condenados desde el nacer a la ignorancia y a un trabajo de esclavo. La supresión del gobierno que aplica esta ley, la ley del robo y la servidumbre humana, solo se, pod se podrá conseguir por la conspiración universal de los trabajadores, por la huelga general insurreccional de la clase trabajadora. Digamos que para Mahajski su solución... Que eh, critico Que me parece muy criticable Es que piensa en un complot Una conspiración Para que los intelectuales En la futura sociedad eh, No puedan Educar la, la frase es muy dura No puedan educar a sus propios Hijos, sino que Sus hijos estén educados con Los hijos de los trabajadores uh -huh. eh, Y A partir de este análisis eh, aplica sus ideas y eh, en particular, como era eh, revolucionario ruso, estaba en Rusia cuando hubo eh, la revolución de los Soviets Libres en 1917 y eh, hace un análisis en eh, mayo, junio de 1918. ¿En qué consiste su análisis? O sea, primero, eh, presentado sus ideas teóricas y en la práctica lo que eh, él ve del sistema digamos eh, aplicado y a nivel de los trabajadores dice eh, en la república soviética incluso para las ayudas debidas a los trabajadores a causa del alza de los precios no son de ninguna manera más fáciles de lograr que en la República de Kerensky y de los empresarios cierra fábricas. Es decir, que afirma que el gobierno de Lenin, el gobierno marxista-leninista, no apoya en absoluto a los trabajadores. Dice, a propósito de los trabajadores, es proba probable... Que, que es difícil que todo salga bien, piensan algunos Mientras que otros, subentendidos trabajadores Ya están del todo decepcionados, no creen en nada Y sigue el análisis o la descripción de, Maja, de Majaisky De repente brota el terrible grito del dueño comunista Disciplina de hierro en las fábricas, aumento del trabajo Juicios contra los obreros saboteadores. Es exactamente lo que pasó en la Unión Soviética desde 1921 hasta su colapso, su fracaso, su fiasco, en diciembre de 1991. Es decir, que el análisis teórico de eh, Mahaysky y también su análisis práctico eh, se la misma realidad lo demostró de una forma eh, total y, ahí, y voy eh, quizá a terminar con mm. Ángel Pestaña eh, lo que aparentemente Ángel Pestaña seguro que no conoció a Maháisky y viceversa Maháisky seguramente no conoció a Ángel Pestaña pero Ángel Pestaña nos da una no una anécdota, sino nos da un, un ejemplo de cuando vio a Kropotkin en 1920. Eh, Kropotkin le explicó que 10 cooperadores de donde vivía, 60 kilómetros de Moscú, Dimitrovo, eh, habían sido detenidos. Y por qué habían sido detenidos, porque tuvieron una conversación, y cito a Ángel Pestaña, eh, que pasó al terreno político y alguno, alguno de los eh, cooperativistas, aventuró la idea que los demás confirmaron de que sería precisa una conspiración de todos los descontentos con el régimen bolchevique para destruirlo. Esto es una cita de Ángel Pestaña, 70 días en, Rus en Rusia. Eso de la idea de conspiración para acabar con el régimen bolchevique, la conspiración, ¿de dónde puede sacar esta idea? ¿De dónde puede brotar? Brota de Machaisky, de sus análisis, del de complot de la conspiración que él había eh, demostrado, cuya, digamos, necesidad era imprescindible. Entonces es una especie de introducción al pensamiento de Mahaysky. Eh, sería muy oportuno, digo... Hemos quedado colgado. Joven, interesada. Eh, publicar una antología de textos, de análisis de eh, Mahaysky, porque eh, es un elemento de análisis para quitar las dudas y poder soñar sin caer de nuevo en la utopía marxista-leninista eh, que se rompió, se habla mucho de fake news, de conspiración en la Unión Soviética cayó el sistema después de 70 Un años año. de experimento, de experiencia tres generaciones de sociólogos trabajadores y todo esto cayó por la corrupción interna que es digamos, que forma parte, que es la esencia del marxismo-leninismo sí. y en su aplicación real, del socialismo real. Y eh, Machaesky es, digamos, como Bakunin, en que se inspiró sí. mucho, pero nunca eh, lo confesó, es la crítica que le hago a Machaesky, entonces Machaesky y Bakunin pudieron prever, predecir, eh, lo que iba a ser o sea. el socialismo, aparte de los intelectuales, aparte de una pseudo dirección eh, intelectual, dirección política, eh, que lo sabe todo. Bueno, entonces, para... yo voy a terminar con eso y eh, agradeciendo otra vez la labor de libre pensamiento de toda la gente que anima esta revista y creo que eh, es un lujo para una confederación tener uh, una revista de este nivel y digamos aliento a los lectores a que eh, aprovechen los artículos publicados y sobre todo que eh, expliquen que es una revista que se debe leer y para poder tener una actividad sindical mucho más eficaz. Gracias bueno, a nosotros Muchísimas gracias, Fran. Estamos ahí ya sin límite de tiempo. No me has dejado oportunidad de que te presente. Todo el mundo ha podido comprobar que eres un auténtico historiador de, de, del anarquismo y de los movimientos libertarios, resumo aquí en Argentina, Bulgaria, Francia, Rusia, etc., y, por supuesto, en la autogestión de la España revolucionaria de los años 36, y, y bueno, efectivamente ha aportado ahí un, un elemento histórico relevante, en el sentido de que esa nueva élite, esa nueva clase política de intelectuales, sin duda no sirvió, no tuvo al servicio de, de la emancipación y al servicio de la revolución íntegra de esa sociedad rusa. Pues, hasta muy pronto, y seguro que nos volveremos a encontrar en el camino, Fran. Bueno, gracias. gracias. Hasta pronto. Chao. Bueno, estamos ya sin tiempo prácticamente. Simplemente un minutito para despediros. Maca, eh, Macarena, eh, Paco. Si tenéis que decir algo, comentar alguna cosita que vaya eh, resaltado especialmente. Sí, bueno, yo creo que ahí hay, hay un tema que es muy importante sobre esa labor de liderazgo de los intelectuales, el señalar que una sociedad compleja requiere explicaciones, pero que eh, requiere explicaciones no basadas en soluciones, sino en elementos que permitan a esa sociedad articular las respuestas a los problemas. Eh, estamos demandando expertos que nos interpreten la realidad ...la realidad la tienen que interpretar los propios ciudadanos con los instrumentos que les damos. Muy bien. Ahora de hecho tenemos un reto en el mundo como es la dependencia del de, de mundo de la ciencia... ...que intente encontrar una vacuna, un, una, una, una salud, una, un servicio sanitario que sea capaz de liberarnos de esta pandemia y esperemos que esa investigación y esa intelectualidad se ponga realmente al servicio de la inmensa mayoría de la población y no solamente a través de nuevamente de las de la élites. ¿no? Bueno, pues entonces, si os parece, lo único que nos queda es despedir el programa, animaros a leer la revista. Aquí lo único que hacemos es intentar motivaros y argumentar la esencia de los artículos, pero que la revista lo suyo es leerla. Tiene mucho más contenido de los que aquí hemos podido exponer y, y tiene, y tiene pues, más secciones dedicadas al mundo de la cultura, porque la, la revista entendemos que debe cubrir el, el aspecto de pensamiento y también el aspecto cultural. De manera que nos vemos próximamente en un próximo programa en el que presentaremos el número 102. Hasta la próxima y muchísimas gracias.